¡Van de alegría porque amigos hoy se burlan, porque ahora soy cristiano, menosprecian a tu amor. Pero siento un gran consuelo, porque ahora el Rey del Cielo, acaricia mi humilde corazón. es de alegría porque el día se acerca el y tentaciones que combaten contra mi alma y me siento perecer pero caigo de rodillas implorando que tu espíritu me sostenga con poder y al momento vibra mi alma Sentir yo tu presencia que me ayuda a vencer Pero siento un gran consuelo Porque ahora el Rey del Cielo Acaricia mi humilde corazón Que ya se acerca el día, cuando vos se dio en Y a Cristo por brindarnos la eternidad De vivir allá en la gloria donde todo es alegría Donde si oyen las hosanas y las acciones de gracias Al que reina por los siglos y que es Nuestro Señor. Bendita Majestad, de mi Dios que está en los cielos, su gran poder eterno ha transformado todo mi ser. Quitaste mi maldad, dándome nueva esperanza, te leo, mi alabanza por tu gloriosa bondad Grandemente Sintió el poder potente De la presencia de Dios Aquella vida miserable De condiciones lamentables Se llenó de eterno gozo Cuando Cristo a mi vida la no hay agónica existencia, hay una vida nueva Mi alma rebosa de gozo, de dulzura y bendición. Amar, con amor eterna, Tu espíritu guiará Mi ser para triunfar Y aunque venga el dolor seré Dios vencedor sé que tú eres Dios, potencia y resplando, si tú conmigo vas, nada me dañará, siempre a ti clamaré. Porque tú eres digno de todo lo Y solo en ti tengo una esperanza Jesucristo, tú eres mi esperanza Eres la vida, el camino y la verdad Soy Señor ¡Venilo! destructivo que agitan a mi pobre embarcación si tu habitas en ella mi Jesús sentiré grande volanza con tu luz solo tú me harás vivir seguro soportando la ruda tentación odio sublime Siempre eres tú mi abrigo Con tu diestra llegaste a tu mansión Suplamientos impetuosos destructivos Que agitan a mi pobre embarcación Si tú habitas en ella mi Jesús Sentiré grande bonanza con tu